Hola, bienvenidos a un nuevo video de Hoy estamos en la segunda parte de El asesino de Sonic the Lo de una vez. Desde donde la o ultra. Ah, esto es tan emocionante. Un, un misterio está siendo resuelto por trabajo de ese análisis. Lo sé, es un poco eh, tenebroso. Lo admito, yo también estoy un poco nervioso. deberían de ustedes dos estar eh, con todos los demás? Pues de hecho, el detective y eh, la periodista no pueden ser los asesinos. Así que estamos aquí atrapados por una hora. Así que vamos a ir a ver el lugar, mientras tanto. De todas formas, esto hace que la fiesta sea un poco más sencilla. Tiene sentido para mí. De todas formas, me alegra ver la emocionada que está Amy de resolver, de descifrar esta misterio De todas formas, ¿tú qué crees que todo el mundo está haciendo? Oh, probablemente de inspeccionar sus propias estaciones y hablar entre ellos. Cada uno tiene un rol distinto al que tener que explorar para su propio personaje. ¿Tú sabes cuáles son las motivaciones de cada uno, Amy? No, las cartas de Lore son confidenciales. Nadie sabe, a excepción de la persona que lo recibió. Mi historia es que tenía un mejor amigo que es este, Flicky Que se decidió unir al malo Dr. Echo Queriendo tener el deseo de justicia para repartirlo por todo el mundo Mi lode es algo parecido, soy una persona ruidosa y se volvió periodista. No te voy a mentir, eso ha sido divertido. Ojalá no estuviera atrapado en el servicio en McDonald's. Oh, el él se empezó a mover. Está yendo demasiado rápido, agárrate algo rápido, pronto. ¿Qué está pasando? Ah, me estoy resbalando. Mantente. No puedo. Guau. Wow. No. ¡Ses <música> 2 despierte. esa solo está un poco mareada pues bien parece que fuimos llevados hasta el closet del carro comedor este tiempo puede ir increíblemente rápido sin algo la no estamos pagando por la experiencia ¿Esto estaba planeado? Este es mi primer día, así que no estoy muy seguro Si es así, ellos no me advirtió nada de esto en mi entrevista Debemos de ir a revisar a los otros Yo sé... ¿Podrías abrir la puerta? Obviamente Parece que la puerta está bloqueada No creo ser lo suficientemente capaz Amy, mira eso que cayó eh, cerca de ti ese pico pico hammer Vamos a encontrar otra forma Antes de empezar a buscar pistas Debe de haber por acá que nosotros Algo podría estar pasando Mira, sé que soy el detective aquí Pero todos los mejores detectives Tienen compañeros Voy a necesitar de tu ayuda Vamos a conseguir algunas pistas De por qué Amy está actuando de esta forma Y vamos a interrogarla sobre esto Todas las pistas que puedas por este lugar Y luego muestras a asaibi Para descubrir toda la situación Tener evidencia e interrogarlo No tengo Espero que vayas a hacer todo Para que nuestros invitados Estén Bien De acuerdo De acuerdo como tu ex compañero de justicia. Muy feliz de escucharlo. Ahora empecemos a buscar. Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Se ha encontrado alguna pista? Encontré una cuchara. Eh, si encontramos una podríamos intentar salir por nuestra propia cuenta. Nuestra propia cuenta eh, de un tren Voy a seguir buscando. Y otra forma de ir por acá oh el, la señal de piso mojado mantiene a la gente segura y alerta una vez me resbalé con un poco de jugo en una tienda no estaba ese aviso de piso mojado en ninguna parte por suerte Sonic estaba cerca para rescatar. Wow, realmente Sonic es tan rápido como dicen. Pero al era tan rápido que también se resbaló. Él se resbaló en un anciano que tenía su carrito de corte. Tiene sentido. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Que ¿Crees que algo se puede estar cocinando por acá? Cuando descubramos qué es lo que está pasando, de seguro. No, normalmente no me gusta la comida microondas, no, no. yo prefiero cocinar. Como mis... No, mis utensilios de cocina han sido usados ya desde hace mucho tiempo prácticamente puedo cocinar incluso una pizza, jaja Yo solo he tenido almuerzos de microondas esta semana siempre se esconden el vaso de él. vamos a ver este está vacío pero por el otro lado esta es una buena forma de arreglar el cubículo de vacío como puedo ser tan optimista como este chico el armario está bloqueado en esta salida y eh, parece que está siendo muy atascado hey jose Mira más de cerca esto. Me pregunto cómo esta parte de... Fue aplastada. No hay nada en lo que pudo haber caído. Estoy seguro es que... Esta propiedad de cruzar no estaba así antes. Esta, este tiene mucha seguridad que esto es importante, lo vamos a mantener. Daño en el carro ha sido puesto en tu... Inventario. Una, un gran pedazo de librería, ha faltado, cerrado ¿Qué es esto? ¿Un bate? No, un no, ¿un no, no, no. esta ruta parece que la parte original fue atada a algo no estoy seguro si esto se relaciona con nuestro misterio pero estoy dando mucha vuelta a esto así que pongámoslo palo ha sido añadido a tu inventario estoy seguro que ya hemos tenido pistas suficientes, vamos a interrogar a Amy y ver qué está sucediendo en verdad parte de un palo y eh, hace que su inspección sea más cerca podría esto ayudar de alguna manera me estoy diciendo que estás escondiendo algo de nosotros ¿qué? ¿tú me estás acusando en mi propio cumpleaños? ¿cómo te atreves? Eh, esto no va a ser fácil absoluto eh, Yo estaba aquí atrapada como ustedes dos, ¿por qué ustedes piensan que le estoy escondiendo algo? Hay mis despertantes que yo y Tails, ¿qué es lo que yo puedo haber hecho en ese tiempo? intento escapar no estamos seguros de qué es lo que tú estabas haciendo mientras yo y yo estábamos en knockout estoy seguro que pudiste haber intentado escapar del clóset pruébalo ¿no? pues este evidencia de eso y voy a hacer que entonces ustedes también puedan escapar tenemos pruebas para eso entonces, déjame mostrarte los pasos que hicimos. Primero, encontramos una pieza importante de su inventario, al menos eso es lo que yo busco. Tenemos un argumento para luchar contra ella. Bueno, vamos entonces a hacerlo. Pero, ¿por qué Amy intentaría escapar del armario? Ok, algo de daño en esto no prueba nada Simplemente se cayó y hizo daño, eso tiene ningún sentido Tú no te argumentos contra esto, tú estás como rozando Oh, ok, del ¿ahora qué? Bueno, eh, no hemos seguido estudiando siendo suficiente ¿Cómo es que esta partitura en el armario se relaciona con él? Ahora tengo que explicar esto. Bueno, como verás, yo creo que... Bueno, estamos atrapados en esto. ¿Qué es lo que haría Sonic? ¿Qué es lo que haría Sonic? Sonic repensaría esto. Él siempre está buscando maneras, coleccionando anillos, eh, aplastando a los malos, él nunca pierde como uno de esos juegos de correr infinitamente yo juego muchos de esos en realidad si sí, aunque sea que funcione solo piensa que lo quería Sonic y buscar argumentos muy bien vamos a hacer que raspe muerde el anzuelo con otra forma ya regreso como si Sony lo fue a se cayó pues ni no nada en lo que el armario pudo haber caído. Tú me dijiste que este no estaba así antes de que el año sucediera, cuando sucedió, ¿no? Bueno, yo estoy que alguien es responsable de ese daño. Tú dijiste que no hay nada en lo que el armado pudo haber caído. que algo puede haber caído sobre él. Es decir, entonces, ¿con qué se hizo ese daño? ¿Qué es eso? ¿Un palo? ¿Tú crees que en serio un palo puede haber sí. ese tipo de daño? ¿Eh? Mm, mm, mm, mm. Bueno, yo creo que... Um, ciertamente tú... <risa> yo creo que le está dando mucha vuelta a esa cosa Yo sé que encontramos otra forma este daño por su propia cuenta, pero si alguien lo usara para atacar tal vez podría, solo estoy diciendo un martillo, ah, esto no era un palo del todo verdad, esto realmente que tienes es el pico pico hammer, el, el martillo pico pico ¿verdad? Intentaste quitar el armario del camino pero lo fallaste Y dejaste esta parte aquí descuidada no. ¡Ah! Lo que ustedes dos dicen tiene razón Intenté sacarlos de aquí con mi martillo Pero fallé Le di con tanta fuerza que directamente se rompió. Pensé que no iba a ser <coughs> tanto problema si lo escondía. Pero supongo que me avergoncé a mí mismo intentarlo. Ella realmente parece que de, de verdad se está disculpando en esta situación. No pensé que tu martillo si podía tener tanta fuerza, Amy. ¿eh? ¿Sí? Igual le da una molestia, eh, no es como que la necesita apoyar a todas partes de todas formas. Bueno, para mi suerte soy un detective y puedo resolver pistas, así que veamos cómo podamos arreglar esto. Para verlo y arreglado, hey, gracias. Y de acuerdo con mis cálculos, si tú le haces bien con el martillo, aquí podrías hacerlo bien. Muy <coughs> okay. bien, okay. todos atrás. Y derrota ese cojito por completo. Esto es increíble. Lo hicimos, somos libres. Vente abajo, baby. Saquémonos de aquí. Pero aquí que... Espera, eso es... No puede ser ¡Sonic! Alguien así sido... No, a mi querido Sonic Parece que el fuego comenzó Así que vamos a encontrar que visto... ¿Quién hizo esto de una vez por todas? ¡Ey! espera. espera! Yo también quiero saber quién hizo esto. Espérame. ¿Qué comienzo? Ya estoy cansado. Esto está haciendo realmente con Vincent, ¿sonic? Sonic. Eh... Los cuerpos muertos no se pueden mover. ¿Qué estás diciendo? No te entiendo Solo necesito descansar ¿Sonic? ¿Sonic? ¿Está él realmente nido? ¿Él realmente se está tomando esto en serio? ¿O él de verdad le pasó algo? Tengo mis manos en, su... en sus venas Pero realmente no siento un pulso ¿Está haciendo esto bien? ¿Qué, ¿qué diablos está pasando? ¿Esto es parte de la fiesta o esto es en serio? ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Oh no! Estoy en serio entrando en pánico cálmate yo sé! ¿Qué es lo que debería de hacer? ¡Alguien, ¡Esto! Que ellos son marcablemente ricos así que te dejo a cargo de esto ¿sí? mi empleado favorito digo que no me hace depender de no mi propio viaje necesito alcanzar a limite y agarrar el fondo de esto incluso si esto es parte del juego no puedo tomar un tren mantenerlos a todos hasta salvo, conductor de verás. la cumpleaños, vamos a buscar por aquí la estoy buscando por aquí no la veo usted dijo que ella se fue parece que ella realmente está emocionada, ¿necesitas algo de mí. ah, sí, solo una pregunta rápida, ¿cómo pongo esto? ¿qué pasa si Sonic realmente está con ¿Ja, ¿se está riendo? Sonic no va lento tan fácilmente en un tren lleno de sus amigos nada le podía pasar de verdad solo que estamos muy enfocados en el misterio para ellos no te nada que preocuparte lo prometo además a Sonic le gusta dormir en un montón de lugares extraños él estaba bien él tiene razón en lo que dice es que no puedo sacar de mi cabeza lo que son medio? Esto es se me ha parte del juego Hoy hay algo más profundo por él. Esto Necesito más evidencia para asegurarme de qué es lo que está pasando Voy a hacer más conversación contigo No te importa tener la conversación para contigo? Oh, claro, seguro Una vez quiero un snack, ah, justo. Eh, como dije, los mejores detectives tienen a sus compañeros, así que estoy muy feliz de tener Sin embargo, si alguna vez me pillas el triste, solo. chico que trabajó conmigo en un caso también se unió al doctor Remmann. es un detective adecuado sin nada de eso es verdad esta semejante expresión alemañas ¿Qué están haciendo de verdad y eh, también enfocando en su personaje locos estamos intentando destruir quién es así pasón ya veo Evi eh, pasó hace poco y me dijo todo sobre eso <risa> suficiente de eso me pregunto hace cuánto tuvo eso de Evi Nos preguntamos si nos podías ayudar un poco del asesinato cualquier cosa que nos ayude a establecer portada y no no tengo nada que decirles déjenme solo él obviamente está agitado pues, por algo pero ¿por qué lo dejaría de nosotros? parece que no podemos eh... por pistas, yo voy interrogarlo bien, vamos a hacerlo es estudio que dije que me dejaran solo me gusta tu sombrero un se está sonrojado le dije que me dejaban solo parece que a él no le gustan mucho los cumplidos No gusta estar bien tu sombrero que se fuera Ahora que Por favor no me golpees. No lo prometo que el sencillo así te gusta pelear tanto No si me puedo no, creer tan fácilmente queda divertido Yo no le encuentro mucha diversión A la pelea No, no voy a pelearte. Lo siento yo sé. Te deseo más suerte ¿En serio de verdad, no va a pelear, verdad? Voy a tomar su orden. Ya no estoy igual. Si tienes hambre, déjame saber, Puedo, no? Seguro, seguro, como una especie de mayordomo, verdad? Vamos, usted es un mayordomo, dile eso. Así ah, como un mayordomo, excelente, gracias, mayordomo. Diablos. dañado supermon para probar ¿tú crees que esto se dañó cuando el tiro se porque el daño ¿Quién puede ser más provocado de puños quién pudo haber hecho esto ustedes dos que me están viendo Juego roto hacia añadir tu este inventario. Es una recompensa decente para encontrar a este robot. no le echar un vistazo. Bob o mochado. Lo odio ver así. ¿Qué hicieron ellos? ¿El mal funcionamiento. Bob? Que sí. Interesante, qué bonitas vistas. Este tren está pasando por increíbles señales. Estoy feliz de viajar a una no normal. Me mareo fácilmente. Días, más que las montañas. estoy que nunca voy a entender a este grupo de amigos. Algo siempre se esconde en la oscuridad. vamos a revisar. Tristemente, esto está vacío. Estoy empezando a creer que tu teoría de que algo siempre se me esconde en la oscuridad. está equivocado. Solo es cuestión de tiempo. Ya verás Es como siempre se dice La basura de un hombre es el tesoro de otro Creo que Tails me acaba de ignorar Ah, eh, el plato con frutos secos copas usadas si pero ¿por qué son tres? en serio tal vez la se estaba muy sediento. este tiene incluso labial esos de locos alguien más debe de haber estado por acá deberíamos de tener esto también copas usadas han sido años 30. creo que tenemos espíritus suficientes vamos a interrogar a locos que de verdad me gusta y el brazo robótico o aquí sea, de verdad que ayuda mucho cabello, él lo arregló un poco Eso es la puerta está cerrada, bloqueada. No podemos ir más lejos de esto. Me pregunto cómo es que se fue entonces. Buen punto. Bueno, estas puertas se cierran. ¿Y cómo las ha cerrado? Tenemos que tener esto en mente. Joseph y yo necesitamos eh, saber qué está pasando aquí durante la hora del asesinato en este lugar ya te dije, así que piérdete no vas a conseguir nada de mí por suerte no tenemos que decir mucho eh, lo que está sucediendo aquí es realmente obvio ¿lo ves? tenemos evidencia incluso ¿la tenemos? Yo sé, solo echaré un buen vistazo a nuestro inventario. ¿Qué podría haber distribuido durante el tiempo que Sony fue asesinado? Es Machine Arcade, es decir, eh, fue, ¿cómo se llama? Máquina recreativa dañada. Eh, un juego llamado Super Monkey Ball Machine es completamente destrozado. Es una peña, es una pena. Es una pena. Monkey Ball en esta situación, ¿Y la máquina de arcado, ¡Ah! que te hace pensar de que sí. la toque. La máquina está llena de puños. ¿Eh, ¿Qué evidencia tienes para de que, yo, de que yo haya hecho esos puños? ¿Por qué critican tanto mis manos? Knuckles, tú claramente destruiste la máquina, pero ¿por qué? Necesitaba al. O sea que simplemente te surgió golpear. Estoy seguro de que reparar la máquina nos va a ayudar. ¿Cómo van Estoy en eso. Yo sé. ustedes que no con mientras arreglo la máquina. En eso. ¿Eh? Que debió de haber estado en eh, eh, el card, eh, la, la librería En la biblioteca. Eh, ahora todo tiene más sentido. Tu competencia con Vector por ver el puntaje más alto y Vector te derrotó. Y en tu inspiración, destrozaste la máquina. Golpea al aire en de esta Simplemente está suponiendo donde hay pruebas, donde hay evidencias. Factor razonable común. Déjame que eres tú aquí ahora. Yo sé, pruébale de que Vector estuvo aquí con la cruz eh, copas usadas Están en el carro bar No sé cómo lo eh, una de esas copas tiene un labial ¡No! Eh, me pareció extraño ver que había más de una copa Especial porque Sermakristener están participando en el misterioso... bueno, en el juego para el... Bueno, Tú y Vector disfrutaron algunas bebidas jugando juegos. Esto no es como No, no, no le digas a Amy. Estoy seguro es que vamos por el lado correcto. Como dijiste, Vector realmente estuvo aquí hace como una hora. Y jugamos y todo. Queríamos ver quién era el mejor en el juego Pero... Después que lo y Hicimos una competencia De ver quién hacía el montaje más alto Cuando él me derrotó Yo estoy en la máquina Eso prueba de que no gané Intenté arreglarla Antes de que ustedes dos vinieran Estaba bien No quería Nada la... mal bueno, Esa es mi historia Estoy aliviado que poder haber contado mi versión de esto de vaya este grupo de amigos tiene muchos problemas de orgullo eso explica el uso de las copas pero por qué uno de estos tiene un labial el prof estuvo aquí también. Eh, es irrelevante, no hace falta. Es ¿sí? porque ella me estaba buscando, pero parió. E hizo. Lo van a ver del juego y se fue. Obviamente, eso pasó. Pero tú le ofreciste una bebida. Porque ella vino hasta acá y te dije todo lo que pasó antes de que este tren eh, cogiera velocidad. ¿No estás satisfecho? Eso tiene un montón de sentido para mí, gracias por responder este aspecto. De hecho, eso no es todo, Los ¿Qué horror Quiero retroceder porque me di cuenta de algo. Un nombre más en esa lista no me parece que tiene mucho sentido. Yo sé, ¿puedes echar un vistazo otra vez? Un nombre. Es lo que... Life form. Eh, La última forma de vida Realmente hay alguien aquí Que se hace pasar por eso Nada se te pasa ¿Verdad, chico? Vector y yo estuvimos luchando mucho tiempo con el juego, porque de repente Shao apareció. Así que Shao también estuvo aquí. Me fue el primero en poner su nombre en la lista. Y luego derrotamos fácilmente a Shao. que se fue ¿Qué pasa en la biblioteca? ¿Para qué vector viene hasta acá? ¿Por qué Shadow está cerrando puertas? ¿Y qué es lo que estaba Rojo buscando? No lo sé. Ellos no me dijeron nada. Incluso cuando yo pregunté con acento de... vaquero. Tú, ustedes tienen que descubrirlo y preguntarles por su propia cuenta. Ah, más información de la que pensé, pero estoy seguro es que nos podemos mover. Ahora quedé más fielmente en tu historia, Knuckles. Ahora tenemos que asegurarnos que de confirmar las cosas con Vector. Suficiente, la biblioteca es el siguiente. Ya la abrí por ti. quien sea que haya hecho que eso me quedó, me eh, den una buena regaladita de mi parte. Detective Redos y... Eh, no, no, no. prefería cuando no nos hablara... Dale demo Sheriff. vamos shade, ¿eh? vamos a la biblioteca en camino. Esto es más emocionante que estar cantando chinos. Yo sé, ya... ya, ya, ya! que de se haya reparado esto tan rápido este chino de verdad es un gifo alimañas sacad las tizas eh, como que se largue de acuerdo ¡Hija!